3 de Guastatoya el, el, el progreso Guastatoya Río Grande 99.5 Río Grande 99.5 FM Porque yo no he de dar el ejemplo Me gusta andar por la sierra Soy, soy, soy, soy el jefe de jefe Río Grande 99.5 Río Grande, 99.5 Esta es Río Grande, 99.5 La más grande